Nada, estamos aquí. Le dieron tres meses más preventivo. Él dice que no fue el que lo mató, pero los videos hablan y la gente que estaban por ahí también hablan y ella que si estaba con mi hermano también. O sea que todo lo que él dice, dime. Justicia. Aunque, aunque le echen los años que le echen, yo sé que él no va a pagar la muerte de mi hermano porque fue una injusticia lo que hizo. Pero por lo menos nos conformamos con que él pague con cárcel lo que él le hizo a mi hermano. Yo estoy testigo de que yo estaba ahí. Yo lo vi con mis propios ojos, ¿cómo yo voy a acusar a otra gente que no es? Porque yo sé que fue, fue delante de mí que lo hizo. Y ellos hay cámara, ¿cómo iba a decir que no fue? Yo lo que quiero es que se haga justicia por mí y por, por él y por mi hijo. Que mi hijo cada rato vive preguntando por él. Es una injusticia que están haciendo. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Los jueces son los que saben. Esperamos que cojan usted, ustedes como comunicadores, eh, tomen el caso del hijo mío que me, me asesinaron y no un caso impune que yo ni sé de qué me están acusando. Eso lo dijo usted, la jueza todavía no ha tomado esa decisión. ¿Qué pasó en Tres meses más, esperamos que los jueces eh, sigan la norma y sigan cumpliendo con el Código Procesal Penal. Y que sigan trabajando, que están trabajando excelente, excelente trabajo de los jueces. Espero que el 4 de enero eh, ustedes también estén ahí, en el caso del hijo mío, porque lo veo ciego. Ustedes no han vuelto más, porque están manejados por Alex Díaz, ustedes. Porque era trabajador el de Alex Díaz, ustedes.